Hoy Dios nos dice que es mejor hacerse el loco, ignorar y no responder a los ataques del enemigo, solo que lo evitemos. Lo máximo que se puede hacer es bendecir con el siguiente mensaje. Hermanos y hermanas, la paz de Dios sea con todos. Agradezcamos al Señor por todas las bendiciones que nos otorga. Actualmente en el mundo existen muchas adversidades y malentendidos entre las personas, pero todo está bajo control, Dios tiene el control de todo. No podemos interferir en los planes de Dios, precisamos tranquilizarnos y lleno de calma procurar la solución a las situaciones. Siempre de la mano de Dios, en cualquier caso, todo va a resolverse momento en específico quizá estemos pasando por un desierto pero tengamos fe tengamos calma y seamos perseverantes porque pronto llegaremos a Canaán la tierra prometida por mi parte cumplo con el deber de amar al prójimo y solo amarlo como me amaría a mí mismo por ese motivo no estoy dañando a nadie y jamás he pretendido hacer eso Ahora bien, debemos tener cuidado y no hacer falsas acusaciones. Hay que domar la lengua porque es necesario. Busquemos de Dios para encontrar la paz. Amén. Realmente, cuando dices esto, el enemigo queda totalmente confundido porque no sabe si te estás burlando de él o qué estás haciendo. Pero bueno, lo importante es que lo evites, que no le hables ni lo veas, eh, y bueno, seguir adelante con tu vida es lo importante sin caer en cosas malas. Tú debes estar tranquilo, porque no hay que preocuparse, cada vez que uno se preocupa, se está dañando, autodestruyendo, porque... La mente empieza a generar emociones negativas y eso te perturba tu salud integral. Entonces no hay que molestar. Eso es algo malo. Cuando te molestas te autodestruye. Así sea un poco. Entonces no hay que molestarse. No hay que preocuparse. Tranquilo. Sino tener calma y tener fe. Porque todo se va a resolver en el momento preciso, en el momento que Dios lo decida. Lo que hay es que continuar haciendo las cosas bien hechas y listo, eso es todo. Lo que hay que hacer es estar tranquilo. Lo que hay que hacer es crearse su ambiente con su música tranquila. Realizar una actividad placentera. He requerido tener algo para picar como unas cotufas, panes o tortas. también hay que oír chistes y ver videos de cámaras escondidas o bromas al público, estudiar las leyes, los procedimientos, colocar anuncios por Facebook de redacto documentos legales, realizo divorcios, realizo constitución de empresas, constitución de compañías anónimas y firmas personales, hablando de esto último hay que hacer cosas que te agradan, porque eso es maravilloso para ti, te permite ser tú mismo, estar cómodo contigo mismo, entonces ejerce la abogacía, a ti te gusta eso, invito listo, cocínate bien, cocínate rico, platos simples, una que otra vez puedes cocinar algo más, algo más trabajoso, como cocinar una carne al horno, o hacer cosas más elaboradas, pero normalmente cómete tu arroz con tu carne molida, tu plátano sancochado, tu huevo revuelto, tu sofrito con salchicha, y así, cosas simples, ¿vale? No hay que reventarse la cabeza, ¿ok? Bien, tienes que limpiar bien tu casa, tu broma, porque si no limpias se acumula el sucio, llegan los ratones y las alimañas, que pasarle un paño a la cocina, barrerla y eso de manera simple. Todas las cosas que tú hagas te van a beneficiar, ok. Entonces estemos tranquilos, sin problemas ni nada de eso. Ten presente que una mujer siempre quiere salirse con la suya, sacar ventaja. De allí nació el feminismo. Por eso. A ti no te tiene que importar esa broma. Tú tienes que sacar ventaja de todo y no entrar a un negocio a perder. Si no entrar a ganar tú, entonces ¿qué vas a hacer? A las mujeres evitar de lejitos, tratarlas de lejitos y al resto de personas hacerles el mejor trato que se puede hacer. Ni mirarlos, ni hablarles, ni nada de eso. Esa es una caricia. Porque el que no molesta ayuda más que todo el mundo.